que empezábamos a, a entrar más en detalle en el consentimiento eh, que comentábamos que en este sistema disparatado de ficción legal eh, el consentimiento para contratar puede presumirse por aquiescencia silenciosa o sea que el silencio es aceptación eh, a menos que un hombre o una mujer refuten la presunción de unión a una persona jurídica eh, todas las personas jurídicas se crean legalmente sin ninguna capacidad productiva. Eh, enganché, pero iba, había un punto. Todas las personas jurídicas se crean legalmente sin ninguna capacidad productiva. Eh, esto era muy potente porque veíamos que eh, al, al aceptar esta ficción, eh, te inmediatamente te te disminuyes en capacidades y, se, y te conviertes en, en una entidad de responsabilidad limitada. Y como vemos en la, la diapuesta que viene, que es eh, que la responsabilidad es la habilidad de respuesta, entonces eh, te están convirtiendo en un, en un ser de, de habilidad limitada, o sea... El, la habilidad para, para responder la tienes completamente enjaulada. Y, y para, digamos, para, para contrarrestar esto, tenemos la, la plena propia responsabilidad ilimitada. Eh, de ahí lo de, demuestra que no eres un robot. Porque si no este, nos vamos acostumbrando a esa ficción y, y te vas automatizando y, y nos vamos desnaturalizando y todo se va artificializando. O sea, esto es una cuestión mental, ¿no? Desde, desde el mismo colegio nos van acostumbrando a esto. Y ya llegamos a adultos y es como si fuera lo normal. O sea, ya estamos habituados, entonces no tenemos o tenemos muy poca capacidad de, de pensarlo o de responder. Fíjate, recién, recién comentábamos lo del lo del bozal, ¿no es cierto? Que todavía todavía se hincha con esta cuestión y, y eh, sigue siendo una ficción, sigue siendo aceptar una ficción, porque primero que ya está comprobado científicamente que que si hubiera algo flotando que te puede atacar, eh, eh, digamos que los poros de la tela, esta que se, que se obliga a poner, eh, son aproximadamente mil veces más grandes de lo, de la, del tamaño de los supuestos eh, entes eh, flotantes. ¿No es cierto? Entonces, no deja de ser una ficción que es en lo que se cree. Y que, te, y que te reduce en, en habilidad de respuesta. Y fíjate tú, como dices, desde el colegio, o sea, los niños, eh, como que incluso por no, por no sentirse marginados por sus propios compañeros, eh, lo más sencillo es que acepten esa, esa ficción. Es algo muy loco. Exacto. Todavía... Todavía seguimos con el tema eh, de, de, de ese trapo en la boca, ¿no? La cuestión es que, aunque hayan tenido que retroceder un poco o, digamos... Eh, aflojar la aflojar correa. un poquito, Sí, aflojar un poquito con este tema, tienen que mantenerlo en la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. eh, si lo dejamos para ciertos casos, porque así, entonces se mantiene eso permanente en nuestra mente, en nuestra conciencia. Esa es la, es la idea, la cuestión de esto. Es impresionante. Aquí por la calle con 40 grados, eh, gente aparentemente adulta y responsable eh, va ahí con la, con la cosa tapada. Eh, Dan, perdona, eh, creo que tienen la cámara eh, inactiva. No se, te, no se te está viendo. No lo sé si es no, solamente... Yo, yo lo veo, ¿eh? Ah, vale, vale. Ah, perfecto. vale. No sé si es que solamente me ocurre a mí. Vale, sí, si lo está viendo Yo tú. lo veo perfecto. Es más, hoy día estoy escuchando bien el sonido de Dan. Estoy viendo bien a Raquel. Parece que... Ah, un día fenomenal. Parado, pero se ve todo bien. Todo genial. Yo también lo veo. Yo también lo veo bien a Dan. Vale, pues entonces soy yo el que <ríe> el que no lo veo. No te pierdes nada, ¿eh? No, hombre, hay, hay que, a, a, a los seres con luz, eh, con, con esa luz especial, hay que, hay que, hay que verlo siempre con, ah, claro. con mucho, es decir, eh, hay que apreciar esa luz, ¿no? Y hay que, hay que llenarse de ella. Tú eres, uno, tú eres uno de esos seres, hombre. Bueno. Bueno, continuamos, Dan. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Bueno, aquí tenemos eh, un ejemplo, que está muy interesante también esto de los, de los precedentes en, en lo jurídico, porque eh, se puede ir viendo a lo largo de la historia cómo determinados sucesos van generando eh, precedentes eh, que se dice eh, se, sentar precedente en jurisprudencia. Eh, y como vemos que, que las leyes también eh, vienen de, de la, del uso y costumbre entonces bueno cuando a lo largo de la historia han sucedido determinados hechos eh, que sirven de que marcan marcan como un, una una pauta en este caso es eh, credo, cruden perdón eh, neale eh, donde había una situación, ahora lo vamos a ver, eh, que está muy curioso, eh, que en resumen es que todo, o sea, el, el precedente que se ha sentado es que todo hombre es independiente de todas las leyes, excepto las prescritas por la naturaleza. Esto está muy bueno, es de lo que veníamos hablando. Eh, no está obligado ningún hombre por ninguna institución formada por sus semejantes sin su consentimiento. Eh, esto es de 1796. Ah, eh, ahora vamos a ver una... Ahora luego eh, veremos una captura, pero eh, pone que eh, el consentimiento es su acuerdo para que ocurra algo que involucre sus derechos el consentimiento es voluntario o una cuestión de libre elección y debe darse voluntariamente, su consentimiento es su acuerdo, permiso, aprobación o aquiescencia, incluyendo la aquiescencia silenciosa. Poseer el derecho de consentimiento significa que usted tiene el derecho de contrato. Y esto eh, se, se crea el, el matema su derecho a contratar o no contratar es inviolable e ilimitado. Esto perdona, es como un... Sí. Dan, el cruden neale ¿de dónde surge? Eh, ahora, ahora lo vamos a ver. Eh, vale. Pero eh, de ahí sale esta sentencia eh, que, se, que, que se reafirma eh, que, es su, el, que el derecho a contratar o no contratar es inviolable e ilimitado. Mira, en la próxima eh, tenemos una captura del del, del evento del, de, de, aquel, de aquel entonces, de 1796. Eh, uh -huh. Al parecer, ahí está, al parecer no lo vamos a leer todo, pero tenemos ahí subrayado. Eh, resulta ser que eh, era un hombre que, eh, ha sido como desertor, ¿no? Que, que no estaba de acuerdo con el nuevo orden mundial de ese momento y se piró. Entonces, eh, se ve que luego, eh, a través de un abogado ¿no? en, ese, en ese entonces, eh, hizo como un, como un llamamiento a, a aclarar la, la situación. Entonces, eh, lo, que se, lo, lo, que, lo que apeló, lo que, lo que se apeló, a lo que se apeló en ese momento fue que, a ver si te lo digo, eh, al ser más arriba, ¿Eh? más arriba, más abajo. No, no, estoy bien, estoy bien. Ah, mira, ahí tenés ampliar, gran, ahí, eso es. al gran. ser, al ser parte de la sociedad, ¿no? sujeta al antiguo gobierno, no habían contraído ningún compromiso de someterse a ninguna nueva forma... Sí, exacto, allá abajo, abajo, Rock. El, Ahí. Aquí. Sí, sí, sí. Ahí, buenísimo. Dilo, dilo, porfa. Al ser parte de la sociedad sujeta al antiguo gobierno, no habían contraído ningún compromiso de someterse a ninguna nueva forma que la mayoría creyera conveniente adoptar. Que prevalezca la mayoría es una regla posterior a la formación del gobierno y resulta de ella. No es una regla vinculante para la humanidad en su estado natural. Sube un poco, Rodia ¿Que suba? Ah, sí. Sí. Que baje que bajes. Baje. Ah, no, ya sí. está. Ahí no hay más. Allí, allí, cada, hombre, sí. allí cada hombre es independiente de todos. Sí, que en realidad es allí cada hombre es independiente de todas las leyes, como decíamos, excepto las prescritas por la naturaleza. Y aquí viene el, el remate. O pues eso, ¿no? Es decir, las leyes excepto las prescritas por la naturaleza. No está obligado por ninguna institución formada por sus semejantes sin su consentimiento. Ahí está. Volvemos a lo mismo, el tema del consentimiento. Exacto. A ver, a ver si se queda bien grabado en nuestra mente. Bueno, al consentimiento y, sobre todo, también quiero otra vez puntualizar lo que estamos hablando sobre la responsabilidad ilimitada. Porque es importante entender cómo esa responsabilidad ilimitada va con nosotros como seres conscientes. En el momento que tomamos conciencia, entendemos nuestra responsabilidad ante nuestra existencia, ¿no? ante todo lo que nos rodea, ante los demás seres vivos. Entonces, eh, claro, ¿qué está pasando con esto? Es decir, nos van mermando nuestras facultades, nuestras capacidades. Y llega un momento en el que, como hemos dicho ya en espacios anteriores, necesitamos intermediarios para poder expresarnos, para poder comunicar, para poder defendernos. Es decir, si entendemos que somos responsables… Eh, mira, quiero hacer un apunte porque sobre todo se inculca mucho a que somos unos irresponsables. Claro, si es, claro. Es un, es un irresponsable. ¿Cuántas veces se ha reído esa palabra en los medios de comunicación en estos dos años? Que claro. si eres un irresponsable, todo lo contrario. Yo estoy siendo responsable de mí misma. Y eso es lo que debería hacer cada uno de los seres. Ser responsable por sí mismo. Yo no puedo ser responsable por otro. Y entonces, qué, qué importante esta palabra a la cual estáis haciendo, bueno, y, y junto a la de consentimiento, indudablemente, pero es saber ser responsable de uno. ¿Y cuántas veces nos han inculcado que es que somos unos irresponsables por no hacer lo que eh, quieren ellos que, que hagamos? Sí, sí. No, e, e incluso, es individual, pero incluso en, un, en una situación de convivencia, eh, también hay una responsabilidad hacia, hacia el resto. Entonces, si tú vas dando un mal ejemplo o vas obrando en deshonor, estás siendo un irresponsable, estás faltando el respeto y exactamente lo contrario a lo que, a lo que pretenden hacernos creer. Claro, pero la conciencia te lleva a la responsabilidad. Y es lo que tenemos también que, que empezar a, a relacionar con claridad, ¿no? Conciencia, responsabilidad. Responsabilidad, eh, libertad. Si somos responsables, somos libres. Tenemos habilidad de respuesta. Por supuesto. Respeto, libertad, todo va conectado. Así es. Bueno. Está bueno también que lo repitamos porque nos, nos han machacado tanto durante tantos años con la repetición, la repetición, la repetición de, de, lo, de lo opuesto a lo, a lo sano y a lo natural que está bien que hagamos eh, ahora la, la inversa para, para compensar. Claro. Sí, exactamente. Tenemos que hacer eso, repetir y repetir para eh, que volvamos a a encauzar las cosas para que, que, que tienen que ser para que otro naturaleza. nuevo circuito no, y, que, y que al final todo esto nos para lleva a. otro nuevo circuito en nuestra mente de que Eso nos es. lleve a la responsabilidad y de que nos lleve claro. a, a, y, esta es la, a mismo. y esta es la verdadera soberanía, la que nos lleva al autogobierno, de nosotros mismos, dentro de esa responsabilidad, a la automaestría de poder relacionarnos ya, digamos, con, con nuestro entorno de forma totalmente sana y consciente Ahí va. ¿Dan cuando me digas? Sí, lo tenemos. Eh, entonces, tú eres alumbrado igual que cualquier otro hombre o mujer y por lo tanto, mientras respetes los mismos derechos que otros hombres y mujeres, no se te puede otorgar ningún poder sobre ti sin tu consentimiento. Más claro, imposible. Sí, eh, creer lo contrario es ese pensamiento esclavo heredado, adquirido por rebote, eh, y esto se conecta también con esto de quién mueve tu lengua, tu lengua cuando hablas, eh, porque este pensamiento esclavo heredado eh, nos, nos ha hecho, eh, en general, eh, tomar decisiones desde... Desde el temor, ¿no? Desde ese miedo. Y que... Y que... Y que somos malos por, por naturaleza. Es decir. Exacto, el hombre es malo por naturaleza. Eh, somos malos por naturaleza. Nacemos ya con un pecado original, por, fa. claro. por favor. Claro. No, no solo man... eso, sino que todo lo que hacemos es malo. Destruir el planeta. Sí, sí. Todo, absolutamente todo lo que hacemos es malo. Pues no, nada, ya... No, no, ya está, que, que sigan sacando normas y reglas pues, para poder dominar. Que disfruten, tan, que disfruten a, lo que les queda. A estos seres humanos tan malvados que queremos destruir nuestro propio planeta, destruirnos a nosotros mismos como humanidad. Nada, cada vez más control y más reglas restrictivas y, y represorias, ¿no? Que no, que no, José, que no, que no, que no. Que, que les queda muy poco, que nosotros no vamos a dar su consenti no vamos a dar el consentimiento y entonces vamos a revertir esto. Así que bueno, no, si, es lo, poco, si, eh. lo, si lo digo, lo, lo digo, lo digo para, para hacer una llamada de atención, como la sirena acaba de sonar, efectivamente. Hacer una llamada de atención. Claro. Eh, vamos a seguir permitiendo esto. ¿Qué, qué está ocurriendo? Por favor. Me acuerdo cuando era pequeño que ya empezaban con el bolazo de que si usabas eh, desodorante para las axilas, estabas agrandando el agujero de la capa de ozón. <risa> bueno, bueno, sí, claro. ¿y, ¿cuánto tiempo Pero es que eso aún perdura, ¿Eh? eso todavía perdura. Sí, <risa> ya, la ya tienen. Por lo tienen. Y cuánto tiempo han dicho que se va a terminar el petróleo? ¿Desde qué años? Sí, sí, sí. Y que va a pasar esto, y que un tsunami, y que un meteorito... Todo el tiempo, todo el tiempo es mantener el, el meteorito estado de alerta, es el en estado celular. de temor, pues ya basta, basta de eso. Muy bueno. Entonces, eh, todos los hombres son iguales Ay, perdón, perdón, perdón. en lo que respecta a la ley natural. Cuando decimos hombres, evidentemente son hombres y mujeres. Hombre y mujeres, homo vivo. Sí. Todos los hombres son iguales en lo que respecta a la ley natural que viene a ser, como decimos, la, la única ley vigente y válida. Su consentimiento es su acuerdo para que suceda algo que involucre sus derechos. El consentimiento es voluntario, una cuestión de libre elección, esto lo dijimos ya, y se debe dar voluntariamente. Podemos, podemos pasarla a esta. Aquí quiero también hacer rápidamente así un, un apunte de que esto que hemos estado leyendo tiene una relación muy directa con la acción, con pues la acción OPPT, ¿no? El One People Public Trust, por el tema de esa responsabilidad limitada, ¿no? La misma acción, ¿no? Y, y luego en la autodeterminación que se lleva a cabo, es importantísimo entender esto, ¿no? Porque hay una parte de esa autodeterminación en la que tú tienes que entender esto en profundidad, ¿no? Esa responsabilidad limitada tuya, tú eres responsable ya de ti de tus pensamientos, de tus acciones, de tus palabras, tú tu las respondes. En respeto, por supuesto, y, y en total armonía con, con todo lo que te rodea. Quería solamente comentar eso. Pues sí, pues sí. Eh, mira, este, esto es una perla que no sé cómo caí aquí, eh, pero fue en, en una de estas de estas este, búsquedas de, de artículos y todo esto y aparecía aquí eh, y, y dice Sufi suficit eos qui negotia gerunt consentire yo digo qué será esto y eh, no no lo tengo lo leo Roque, bien lo leo bien Roque se ve se ve bien Roque sí sí la, sí quita la lupa muy buena esa lupa <risa> está bien eh, entonces eh, digamos que eh, básicamente para resumir eh, otra vez es un, una especie de, de precedente que dice que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez ahora vamos eh, también el detalle aquí abajo a la izquierda el suero de la verdad Vaya a ver, no, todavía no me fijé que era eso, pero, pero ya pinta interesante. Entonces pone que esto está recogido en el artículo eh, 1278 del Código Civil y entonces fuimos para ahí. En la próxima tenemos el 1278, en el capítulo 3, eh, página 3000 y pico, no me acuerdo, pero... Eh, los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones esenciales para su validez? Ahí tenemos, ahí, ahí, ahí, ¿Ahí ahí, ahí. tenemos? Ahí tenemos en la próxima la, la ley de contratos. Para que un contrato... Ah, bueno, arrancamos directo. Contrato... Eh, como decimos, su derecho a contratar o no a un contrato es inviolable e ilimitado. Ningún contrato escrito es exigible si se hace sin ningún elemento de un contrato legal, como por ejemplo el embaucamiento que se le hace a los padres cuando nace el niño y lo registran con el certificado de nacimiento. Eh, no, es, ese contrato no es válido como, como tantos otros, porque no cumple con los requisitos para que un contrato sea válido, como, como decíamos recién. Claro. Y aquí, la, aquí viene, sí, eh, ¿Sí? aquí viene las condiciones para que un contrato sea sí. válido y, y se realice en honor, ¿no? Primero, Eso. que las partes de ese contrato estén en edad de consentimiento, ¿no? O sea, Ahí está. Que sea, eh, es decir, que, que, que tengan ya una madurez suficiente para entender, eh, digamos, todo lo que incluye ese contrato. Por lo tanto, nosotros, cuando nacemos creo que no estamos todavía preparados para aceptar ese contrato. Uh -uh. Ya, ya por ahí podemos empezar a decir que hay algo ha fallado en todo ese contrato. Luego, el consentimiento libre y genuino. Es decir, no obtenido por fraude, engaño, coacción o error. Es decir, ten, se tiene que de, eh, dejar muy claro... Todo lo que contiene ese contrato, la parte de ese contrato, hay que explicarla muy claramente, cosa que no se hace ningún tipo de contrato. No. Es decir, que nosotros establecemos con ya el sea con contrario. el. Es decir, todo está muy enmarañado, con un lenguaje inaccesible para, para el homo de a pie. Entonces, claro, ya por ahí. La dos de dos. La, la cosa cojea muchísimo. Luego que la divulgación sea completa. Proporcionando toda la información material que puede influir en una decisión. Creo, creo que eh, esta conecta con la, con, la, con la anterior. Es decir, la información, por supuesto, no es ni clara ni concreta. Está clarísimo. Eh, todo se va eh, cada vez, eh, pues ya te digo, enmarañando más eh, conforme vas leyendo el contrato. Y si no, ya entramos en la letra pequeña, que ya es, vamos, eh, el... <risa> El toque, el toque final de los contratos, es decir, la famosa letra pequeña, ¿no? que no la entiende nadie, ¿no? ni la lee nadie. Luego, la consideración suficiente, algo de valor intercambiado entre las partes. Porque realmente nosotros, claro, eh, por ejemplo, en la partida de nacimiento, en el contrato que hacemos ya con el Estado, nosotros estamos ofreciendo nuestro nuestra vida ya, como valor, para ellos. Y ellos que nos dan a cambio. ¿Qué nos dan a cambio? Protección. ¿Y es lo mismo cuando vas a una hipoteca, ¿qué te claro. da el banco? Nada. Claro, bueno, claro. Todo todo esto explicaremos lo explicaremos en algún momento, pero todo, todo esto no lo podemos absolutamente nada. Efectivamente, a cualquier a cualquier tipo de contrato, ¿no? Las hipotecas, los préstamos bancarios, todo este tema. Luego la certeza de los términos y condiciones que sean fijos y no pueden ser modificados sin acuerdo, cosa que eso no ocurre. Ellos lo van modificando, eh, digamos, en base a sus intereses conforme van eh, modificándose las circunstancias y factores no, a lo largo de la vida. no. Eh, una hipoteca, por ejemplo, te la pueden cambiar, no es algo fijo, es decir, eso puede cambiar. Los bancos luego te pueden dar cualquier excusa de que los mercados económicos están de cualquier manera y algo que tú, es decir, no, no, no llegas nunca a tener la certeza de que eso ya va a ser así de por vida. Y cualquier tipo de contrato, en cualquier tipo de contrato ocurre lo mismo. ¿no? Luego, la reunión de las mentes. Cuando las partes reconozcan y comprendan sus obligaciones, es decir, que se llegue a esa madurez y que todo estén en sus facultades mentales para nosotros, por ejemplo, cuando somos bebés, está claro que esas facultades no las tenemos todavía. O sea, que no llegamos a una cierta madurez. Por lo tanto, hay un engaño eh, enorme, ¿no? Desde el principio en todo esto. Y luego la firma o autógrafo en tinta húmeda, como evidencia registrada de consentimiento recíproco. Claro, que esa sería la única que quizás sí, salvo que después pero te dice... Pero tampoco, tampoco. Claro, claro consentimiento sentimiento recíproco, no. Claro, tampoco. Sí. Cuidado. Que ahora ya incluso ni eso. Ya no hay ni firma ni autógrafo en tinta húmeda. Porque ya con todo esto de la firma digital y todo este tema, ya te llega una firma directamente del banco, digitalizada. Cosa que está claro que se puede se puede eh, revertir, ¿no? Eh, de hecho, se está haciendo, ¿no? Porque eh, es ilegal. Eh, todo este tipo de firmas que se están utilizando ahora, si no hay detrás un ser que respalde esa firma realmente, ¿no? Como ser vivo, como homo vivo. Entonces, claro, se está haciendo ya eh, mucha presión sobre esto, ¿no? Ante ciertas comunicaciones de contratos que sí. se están echando para atrás por este motivo, ¿no? Porque sí, realmente sí. Es, es ficticio todo, ¿no? Están viendo Entonces, cómo, cómo cuelan el, la, el cambio de leyes para, para que se acepte ahora lo... Todo lo digital. digital. Claro, claro. Sí, pero volvemos claro. a lo mismo eh, Empiezan avanzando Y como no hagamos nada al respecto Ellos siguen Sea ilegal, claro. no sea ilegal claro, Sea claro. honesto, no sea honesto Entonces es donde nosotros Tenemos que parar y decir no, hasta aquí Claro, nos plantamos Y casi que vamos cerrando A ver eh, veníamos ahora eh, viene una parte muy buena que es un extracto de eh, un documento creado en, en conjunto con Ale y otros seres eh, en los grupos en los que estamos estudiando todo el tema de este y de OPPT eh, no sé si lo tienes por ahí. ¿Cuál? El... ¿El yes. A ver. Ah, no, me equivoqué entonces. Bueno, eh, esto está, está muy bueno también, que es eh, un extracto del de contrato social. Eh, que si quieres... Eh, bueno, leo esto y, lo, y pasamos, que es eh, el contrato social, eh, bueno, recién hablábamos del contrato y de, y de, la, y de di diferentes tipos de contrato, como puede ser una hipoteca, un, un certificado eh, de nacimiento, y también eh, vemos que hay otro contrato como el Estado, el Estado... Eh, el, que se llama contrato social. Es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. Qué fuerte. Qué locura, qué locura. Que por cierto no está, no está aquí, pero es muy curioso si, si vas a mirar la, la definición de, de someterse. Que no lo, no lo vamos a decir ahora, pero es bizarro. Se, se entiende, se entiende. Además ya arriba también es significativo, ¿no? El número 33. ¿Vuelve, eso, atrás, vuelve atrás un momento, Roque? Sí, El eso... Número, lo, lo vamos a ver ahora. Sí. Lo del hombre pierde su libertad natural. Pierde su libertad natural. Número ahora... 33. Vale, sí, sí, cuidadito. sí, sí. Cuidadito, cuidadito. <risa> Empezamos a ponernos las gafas y otro prisma a las gafas. <risa> cuidadito. cuidadito. Eh, entonces, bueno, Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, como decíamos recién, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos y aceptados por consentimiento de cada uno de los pobladores. El tema que, claro, eh, esto se hereda. Yo, na, yo he sido alumbrado y nunca di mi consentimiento para que esto sea así, ni, ni he claro. votado para que alguien me, me, me mande y me ordene y, y sea autoridad sobre mí. Claro. Pero no sé Se no va heredando si mi abuelo mi tatarabuelo no sé si consintieron en su momento de todas maneras se lo han podido inventar todo también ¿se también también también sí sí de eh, hecho lo del voto es una es una excusa total, total. es un marketing total eh, pero sí que espiritualmente también te machaca estar ahí yendo a, a la urna de los muertos a, como un muerto bueno bueno, bueno. Es la, psicoma, la psicomagia la que tienen creada con todo esto Y ahí entran, bueno, las religiones Por eso ahora Para la creo Los hechizos Claro, por eso ahora Hablan eh... de brujas y de brujos Pero es que son los mayores brujas claro. Los estados y toda la Voy a decir personas Porque ellos sí que son personas <risa> ¿Vale? Que están ahí y, y la importancia, como decía el importancia de la información de que esto llegue a cada vez más seres para que sean conscientes de en qué en qué circo estamos metidos por desconocimiento Exacto. y que hacemos uso de esa irresponsabilidad por no ser nosotros responsables, porque esto está ahí Sí, sí, sí, es un, un tema de información Lo bueno es que Claro, lo bueno es que eh, no pueden ocultarte las cosas. No, es más... Aunque eh, te cueste encontrarlo... Sí, sí, vive... cuando, cuando vas eh, desarrollando vas viendo que, que hay como... No sé si es algo perverso o, o, o son las reglas del juego, pero es como, como si, si justamente por contrato eh, tuvieran... Tu, eh, o sea tuvieran que, que eh, dejar dejar una, un resquicio una, una ventanita siempre para que, que, el que el que se interesa pueda, pueda acceder sí me, me viene me viene me viene a la cabeza el, los cuentos era Hansel y Gretel no el que iba dejando amiguitas sí sí para exacto eh, te van dejando esas miguitas para que tú realmente puedas encontrar la salida, puedas encontrar el camino si realmente lo dejas, si realmente estás interesado, si realmente haces ese trabajo de responsabilidad, aunque te llegue a la edad que te llegue. Sí, sí. ¿Vale? Oh. Pero, pero no, no, está ahí para que todos tengamos la capacidad de decir, no consiento esto y voy a ejercer mi libertad como, como mujer viva en este caso, como vivo, ¿vale? De no consentir y no entrar en tu juego, no entrar en tu jurisdicción, no entrar a, a, a ese estado de monopolio el uso de la fuerza. Claro. ¿Ah? Ha, han creado todo pues, No, no, Me subo me me con esta información y doy saltitos cuánticos, sí. empieza a crecer. Bien, bien, bien. Han, ¿Han creado todo este entramado, ¿no? De... A través del consentimiento lo necesitan nuestro consentimiento, y para ello, pues han creado todo este, este mundo y su pero mundo. Pero es un consentimiento desde el engaño, es un consentimiento desde, sí, eh, desde eh, bueno, no ofrecer la información abiertamente. O sea, es un consentimiento claro, claro, eh, entre pero, comillas. Pero claro. claro, pero ahí es donde eh, Roque lo ha dicho varias veces, que ellos, si quisieran de facto, ya hubieran hecho lo que tenían que hacer. Claro, claro, pero no, pero no pueden hacerlo sin nuestro consentimiento. Claro. Entonces, ahí hay una fuerza y una energía que ellos hasta un cierto punto necesitan que nosotros aceptemos, consintamos para que eso se pueda llevar a cabo. Y eso tiene que ver algo tiene que estar totalmente conectado y relacionado con los códigos de la creación, de los eventos que ellos intentan manipular. Entonces, si nosotros no consentimos, ahí hay algo por lo visto que no funciona. El karma no funciona bien. No funciona bien, ¿vale? No, son, son las leyes, son las leyes claro. Son universales. Claro, y las leyes naturales, de, claro, efectivamente, la ley natural con las leyes universales. La ley. Entonces, lo Eres... importante es tener la información, esta información que está oculta, o está, bueno, está oculta, semioculta, y que cuantos más seres sepan de ella, sepan de, de estos embrujos, sepan de estos hechizos, de, de que... Eh, necesitan de nosotros para poder hacerlo necesitan y nuestra frecuencia sí, sí. No, no, sí. no que digo que necesitan nuestra no, frecuencia vale. claro necesitan nuestra frecuencia y nuestra vibración para que esos eventos que ellos crean y manipulan a través de esos códigos de creación puedan llevarse a cabo puedan realmente digamos manifestarse en esta realidad, necesitan nuestro consentimiento. Ahí viene todo este entramado de contratos. Como dijimos anteriormente en otros espacios, el 98% de las leyes del planeta son comercio, contratos, propiedad. Es decir, el 98%. Es que eso ya es para reflexionar. Es decir, la importancia que tiene entender esto de los contratos, de que nuestra vida está basada en, en contratos desde que nacemos nos quieren hacer entrar en contratos que nosotros hemos consentido de forma inconsciente y ahora queremos ya de forma consciente tomar nuestra responsabilidad ilimitada como seres vivos y decir, vale, basta, hasta aquí, lo entiendo, sé por dónde va este juego y ya no voy a aceptar más esta historia, no voy a entrar más en, extra, en vuestra frecuencia, en vuestra vibración, no quiero más de esto, no, no voy a aceptar ya es decir que podáis seguir eh, utilizándome, utilizando mi energía, utilizando mi existencia para vuestro beneficio. No, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Ok. <ríe> perdona, Raquel, perdona, Raquel, que te he interrumpido. ¡Tajante! ¡Ahí, tajante! Se pone José, no. <ríe> perdona. Como decía, que hay que darle más poder también a esa palabra que tanto se ha demonizado. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no, es que está muy bien. Eh, son eh, oportunidades para, para decretar. Seguimos, seguimos. Pasamos, pasamos porque esto ya lo dijimos. Eh, si te parece, pasamos a la próxima. Ahí está la, la página 33 de eh, El contrato social de 1812 del tal Jean-Jacques Rousseau. ¿Pero por qué en, el, en la página 33 exactamente? Y porque en la página 33 dice que el hombre pierde por el contrato social su libertad natural. Nada, cualquier cosa, ¿no? Ya está. Ahí queda eso. Porque mirar, el número 33 va también asociado a esa parte mental y, y lo, te lo están diciendo, ¿no? El hombre pierde... El control, por el contrato, el control. O sea, su libertad, su libertad natural. o sea, Control, no de su libertad, te lo está diciendo a nivel. In your face. Control mental. Es el máximo nivel, el ahí 33, está. donde ya entra, digamos, lo que es ya, esa. Esa fuerza. Por eso está ahí puesto en lo... ese número, no en el 34, ni en el 32, porque claro. tiene que ir a la mente de claro. ser. De todos modos, yo eh, leí un poco más y no tiene desperdicio ninguna, ninguna página. ¿eh? Es impresionante claro. esto. Todo está controlado a un nivel de psicomagia total. Es decir, eh, toda la numerología... Sí, pero como los números tienen... Como todo tiene su energía, los números también tienen una energía asociada. Entonces, dentro sí, sí. de que todo el contexto es interesantísimo y todo el contexto tiene su valor... En sí, aquellos sí, sí. números que a ellos les interesa potenciar sí, una sí, información, sí. utilizan esos números ¿para qué? O bien para que se haga una creación física, o bien para que sea un control mental, o bien para que se reduzca, o bien para que se quede encasillado, o bien para que sea a nivel individual, o bien para que sea a nivel colectivo. Y, sí, y sí, por eso tienen sí. esa sincronicidad de números y ¿qué están diciendo las sí, primeras? Sí. ¿no? Como, como en las pelis, viste, que justo en el minuto 11 o... Oh. Es impresionante. Sí, sí. Es que está todo súper medido. Vamos a ver, aquí, aquí hay que ya también eh, ver que no hay nada por casualidad. No. Bueno, todo es causalidad. Es decir, todo. La numerología, la simbología. Todo se aplica para crear, digamos, una frecuencia y unas vibraciones concretas para que, digamos, a, a influyan y afecten. Eh, bueno, eh, digamos, con, con la intención y propósito que van buscando, ¿no? Entonces, eh, aunque parezca que no, todo eso es, es bueno entenderlo también, ¿no? Como se explica útil. desde la magia que esta, esta gente maneja el tema, también se casualiza. Bueno, sí, lo, le, lo pueden casualizar, <risa> lo, puede, lo pueden casualizar, pero bueno, claro, claro. que, que ya tiene, digamos, esa perspectiva de verlo con en, en, un poco a un nivel más profundo, sabe que no hay eh, casualidad. Ya todo causalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. El capítulo. Sí, dicho, no, dicho, no, Dan, fíjate. Es que van, van a eso. Claro, claro, claro. Fíjate, por favor, el capítulo, no, no. Imagínate tú. No, no. El capítulo no, no. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Seguimos? Pasamos, pasamos. Sí, pásalo, Roque. Esto, la verdad que recomiendo la lectura un poquito, aunque sea de ese, de ese libro, porque es, es para flipar. El contrato de... Sí, sí, sí el contrato de social, social de Rousseau. Aquí, aquí teníamos el extracto este de Adversus Interdictum, el documento que comentábamos, eh, donde se, se reúnen eh, uno, unos cuantos conceptos. Para que un contrato sea válido debe cumplirse varias condiciones, una de ellas es, como decíamos, plena divulgación. Es decir, todas las partes están al corriente y son conscientes de lo que ocurre. Siendo el supuesto contrato de ficción jurídica creado en el acto de nacimiento del homo vivo eh, a través del certificado de nacimiento, se confirma que no cumple la condición básica previa, como comentábamos, por consiguiente se confirma que ese contrato es ilegal y, por lo tanto, nulo. Esto significa que la utilización de un nombre y apellido, entidad corporativa, ficción jurídica, es delictivo y fraudulento. Este veredicto fue aprobado en la Corte Internacional de la Comunidad. Eso es. Peso, claro, tiene un peso jurídico... Y aquí se demuestra claramente eh, la fuerza que tenemos como somos vivos, como seres vivos, para entender que todo es contrato y que nosotros podemos anular cualquier contrato con el que ya no estamos de acuerdo, porque hayamos sido engañados, porque no hayamos sido eh, plenamente informados, eh, porque sea un contrato abusivo a muchos niveles, ¿no? Entonces... En este veredicto, y ya tiene un peso jurídico importantísimo, porque es una corte común. Sí, que reconoce al homo vivo. Que reconoce al homo vivo. Es decir, que todo esto ya desde 2017 se está empezando también a, ya a bueno, a abrir a otros a otro ámbitos, incluso jurídicos y legales, de forma ya eh, muy concreta, ¿no? Muy clara, ¿no? Sí, es muy interesante la, las leyendas sobre esta eh, corte internacional que es de Escocia, que pertenece a Gran Bretaña e internacional, que bueno, cuentan que en el 1300 ya este, se, se pusieron de, de pie 100 hombres vivos y dijeron mientras seamos 100, aquí no, no tenéis este, autoridad. Jurisdicción, sí, Exacto. Sí, sobre todo de la jurisdicción que querían imponer a través del derecho canónico romano, es decir, el derecho positivo, es decir, ellos se negaron a aceptar esa jurisdicción. Exacto. Con todo ese rollo de, la, de los hechizos papales. Efectivamente. Y entonces. Claro, es... a... Sí, dilo, dilo. No, no, que ahí justamente fue cuando empezó la primera bula papal, que ya explicamos también en otro espacio. Justamente claro, ahí. Dilo, dilo, sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, ahora actualmente se, digamos que se, eh, valga la redundancia, se actualizó esta estos, este, esta jurisdicción de, de 100 hombres vivos. Eh, precisamente en 17 de octubre del 2021 uh -huh. eh, se dictó esta sentencia a la que hacemos referencia. Eh, que tenemos un extracto, a ver, en la próxima, ahí va, eh... fraude, los demandados son culpables del engaño deliberado utilizado para obtener un beneficio ilícito, esto es aplicable al uso de la ficción legal y a las cuestiones de autoridad, jurisdicción, que habían sido tomadas pero no establecidas. Y cita, bueno, eh, también esta sentencia súper potente y es para leerla entera. Eh, Citan en varios artículos, como por ejemplo el 4 de los Derechos de los de Humanos 8. sí de 1948, que aunque sabemos que, que también es una especie de, de manipulación, pero bueno, sin embargo este, eh, se, se, se deja bien claro que nadie será sometido a esclavitud o servidumbre la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Esto incluye la ficción legal. Así de claro. Eh, aunque sea ridículo que alguien le tenga que aclarar a alguien que la, no. que la trata de esclavos está prohibida, pero bueno. Claro, pero aunque sepamos que, por ejemplo, la declaración de los derechos humanos también hay que eh, saber, bueno, eh, que hay detrás de todas de, bueno de todos esos artículos dentro de, de esa declaración, y, y ir eh, utilizándolos con mucha cautela, pero es verdad que es como el mismo derecho positivo. Es decir, si puede utilizar dentro de su mismo claro. derecho, claro. que pasa con estos artículos de los derechos humanos, si puede utilizar esos mismos derechos para decirle, oigan, es que están cometiendo delito. Claro. Es decir, es su están, incum están incumpliendo sus propios derechos. Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Es que es muy fuerte, muy fuerte. Lo incumplen y, y, y nada. Y ellos eh, tienen inmunidad para, para actuar y, y, y darle la vuelta a todo, ¿no? Como ellos quieren, para sus intereses, ¿no? No, por favor. Esto está ahí y vamos, vamos por lo menos a respetarnos mínimamente, ¿no? Dentro de sus mismas leyes, vamos a respetar. Yo lo que pienso que hacer usar eh, bozal a los niños es una forma de trata de esclavos. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Psicológicamente además está, está teniendo un efecto ya eh, brutal sobre esta población, ¿no? sobre todo sobre estos menores que de repente se están viendo con un primero, que no pueden expresarse, que ya no tienen, digamos, alegría a la hora de interactuar, que se dan acostumbrado a verse con, con un trapo en la cara, solamente verse lo que es con los ojos, que no pueden respirar bien, que tienen problemas, pues ya sabemos, es decir, el oxígeno es importantísimo en esas Mira. edades. A mí una de las cosas que más me ha impactado de todo esto que venimos viviendo fue una entrevista que vi a uno, unas niñas en la puerta de un colegio que, le, que la niña le decía, mira, la verdad es que me da vergüenza quitármela. Claro, claro. Eh, eh, eh, a eso han llegado. Es increíble. A eso han llegado. Es increíble. Me impresionó muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que ya, ¿cómo va vale el espacio? ¿Qué, qué falta? Dos, te quedan dos o tres. Vale, vale. A ver, pásala si quieres. Ah, bueno, esto dura una hora y media. <risa> tres. Entonces, cortamos aquí y lo dejamos para el siguiente. <risa> A ver qué... Porque... Que... Tú dices que, que dura hora y media entre los tres o los, entre los cuatro. Podemos no, pagar? no, no, pero esto, esto lo vamos a leer muy rápido porque se va a entender muy fácil. Dale. Lo, que, lo que es el crimen de interdicto, ¿no? Sí, dentro es lo que del, venimos hablando. Claro, dentro del derecho canónico, ¿no? Es decir, eh, un abogado corresponde a la figura del tutor. Estamos hablando... De lo que es el crimen de interdicto, que nosotros cometemos, que nosotros cometemos cada vez que eh, tenemos que hacer uso de un abogado, por ejemplo. O sea, cuidado, cuidado con la ironía y cuidado con, con, con todo esto. Vamos a entender sí, y, y al que te inducen a cometer también cuando te claro, dicen. Y te, obligan, se... te obligan, te obligan a cometerlo. O sea, ya no hacen cometer este crimen. Vamos a entenderlo. O sea, el crimen de interdicto. Bueno, cuando un abogado corresponde a la figura del tutor, ¿no? Todos los procedimientos legales del derecho positivo requieren que el respondedor sea representado por un abogado. Y ya estamos entrando en crimen de interdicto. Vale. Con esta presunción se lo está obligando a declararse incapaz, inútil e inhábil. Pretender esto, pretender esto es inducir a otro a cometer crimen de fraude agravado por coacción, siendo el consentimiento obtenido con la presión y el engaño. Se pretende inculpar al supuesto respondedor que desde la aceptación de la ficción jurídica se declara automáticamente culpable. Cuidado. O sea, es que vamos a ver cómo, cómo está todo esto organizado porque, vamos, eh, tenemos menos tenemos menos voz que, que, que, que, vamos, que, que, que, que una mosca, ¿no? En esta asistencia, ¿no? De la ha, manera que está esto. Han pretendido, han pretendido que, que lo tengamos, pero nos estamos está dando claro cuenta. No, no, está claro, ya, ya. Claro, porque te, te hacen te hacen creer que encima es que eres un inútil, que no eres capaz de defenderte a ti mismo, que necesitas otra persona, en este caso persona, para que haga de que te represente a ti. Claro, pero cometemos y crimen no de interdicto. O sea. Claro, pero, sí, con, pero, sí. pero, pero, pero entramos, en, o sea, estamos cometiendo, es decir, un delito de interdictum que se llama. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener claro, eh, es decir, si a nosotros se nos pide, no, es que bueno, lo puede representar un abogado, ¿no? un abogado de guardia, es decir... Eh, de oficio. De oficio, perdón. Eh, no, no, yo no quiero entrar. Digamos, no quiero cometer delito de interdicto. Y entiendo perfectamente esto y por lo tanto yo no quiero ser representado. No soy inútil ni inhábil. Ni, ni inhábil. Ni, y estoy en plenas facultades mentales. Tengo habilidad culto, de respuesta. Claro, perfectamente. Bueno, Ese ¿es con... el 1332? Claro. El 1332 en el código canónico del, del Vaticano mismo lo encuentras. Claro, efectivamente. En conclusión, quien utilice la representación de un abogado se declara incapaz, inútil e inhábil y comete crimen de interdicto. Pierde su responsabilidad jurídica, sabiendo que el contrato de asociación de la ficción jurídica está basado en fraude y es nulo quien obligue a un homo vivo a, a utilizar un abogado puede ser acusado de inducción a cometer fraude y perseguido en las sedes penales internacionales correspondientes. Es, esto es muy importante entenderlo. Es muy importante. Y no es personalidad jurídica, sí. Efectivamente. Y no estamos obligados a tener que eh, acogernos a un intermediario, ya sea un abogado, ya sea un procurador, ya sea... No estamos obligados, pero, pero ya no es que no estemos obligados, es que no, no queremos cometer delito, crimen de interdicto. Entonces, claro. claro, es que eh, nosotros estamos en plenas facultades, podemos responder, podemos eh, decir, eh, somos tenemos no, no somos inútiles. Es decir, no estamos inhabilitados para... Entonces, eh, eh, no necesitamos a nadie eh, que, que de intermediario a la hora de, de poder... Eh, defender cualquier situación de, de, de que se nos esté acusando, algo que haya ocurrido, que hay que aclarar, y nosotros podemos por nosotros mismos realizar esa acción. Sin además, ningún... claro. además, es que según pone aquí arriba, que yo sabéis que en estos términos estoy aquí aprendiendo con vosotros un montón, es que si tú mm, pides la asistencia de un abogado, ahí directamente te está declarando culpable. Exacto, ¿No? claro. Exacto. Sí, exacto. según pone aquí arriba, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, estás sí, no, de, directamente de principio... estás aceptando esa ficción jurídica y te estás declarando automáticamente culpable. De la otra forma tienes aún la, tú te estás, te declaras inocente o en este caso te puedes declarar inocente, ¿eh? pero de la otra forma es que directamente te estás declarando culpable. Sí es. Ese es el proceso. Me encanta esto, que, que aprendo un montón con vosotros, chicos. Sí, no sí. Y, lo, y los jueces que supuestamente son de los pocos que saben esto, cuando el juez te ve entrar con el abogado, ya sabe que estás hundido. <risa> ya, ya entras en contrato, <risa> ya es, está utilizando claro, todo ese poder. Efectivamente, ya, ya está en su poder, ya ha entrado en su juego totalmente. Esta pasará si quieres. Vamos vale, bien. sí. La última. Bueno, esta eh, Vale Esta bueno. sí, si, si quieres, la dejamos para la próxima ¿Esta? No, ¿qué próxima? Que no, salir? ya cerramos lo de ya, eh, Cerramos con esto Sí, sí, sí, La cerramos que sí. No me acuerdo qué venía eh, Queda una, ¿vale? Queda esta Ah, ah perfecto y ya, y ya, está. Ya, ya está, pues venga Venga, tírale. Bueno, si quiere Raquel o Roque, la sí. un poco. Venga. Venga, Raquel le ahora, ahora sí que está bien. Entonces, no, y encima mezclamos tu vale. idioma. ¿Quieres que ponga la luz? Lo por ahí más complicado. No, no, no, no, tranquilo. <ríe> vale, dice, de hecho, los gobiernos corporativos incorporate aún menos, aún menos pueden tener jurisdicción sobre los homo de de yure que, que viven, que cuenten con un consentimiento plenamente relevado revelado y voluntario, el cual no existe. Todos y cada uno de los estatutos promulgados por la legislación gubernamental requieren el consentimiento de todos y cada uno de los hombres y mujeres. Todo cargo público requiere un juramento para ser asumido. El juramento de cargo público es realizado por el homo vivo privado, que a través de ese juramento asume el rol con la facultad de su consentimiento. Quien asume un cargo por juramento cede su personalidad privada a la esfera pública. Uy, esto es muy importante. El sí. portador de un cargo público Está supeditado a las disposiciones del Homo vivo privado de perjuicio, quien puede requerir que responda por su accionar y por los posibles abusos de la esfera pública en el ámbito particular. Anda, que no hacen esto ni nada. Del Homo vivo. Todo funcionario o agente portador de un cargo público debe responder de todos sus actos conductas y omisiones al homo vivo. También debe responder del hecho de perpetuar un sistema de esclavitud sobre el homo vivo a través del mecanismo de la ficción jurídica, sea con conocimientos de causa o no. Bueno, bueno, bueno. Claro, es lo que venimos viendo también todo este tiempo, cómo se han saltado los, los funcionarios públicos, agentes del sistema, fuerzas policiales, se han estado pasando por encima todo y yo solo cumplo órdenes. Y claro, porque justamente como decíamos recién, el tema de la información, eh, muchos no lo tenemos claro, no lo teníamos claro, ahora de a poco lo vamos aprendiendo eh, que hay, hay este, cosas claves como esto que estamos viendo, que, que es el juramento que ellos han hecho como, como hombres vivos y, y, y como todos sabemos de, de, de, de, de alguna manera que de, desde el vamos eh, los funcionarios públicos están para servir al pueblo Digamos, es como que de, de, de tanto machaque se, se, nos ha, se nos ha ido convenciendo de que la, la autoridad son ellos y nosotros tenemos que responder a lo que ellos nos digan, y es al Ante revés. ellos, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, es todo lo contrario, ellos deben de responder ante el pueblo en vez del pueblo responder ante ellos y, y no pueden hacer ese perjurio y fíjate, todo lo que está saliendo ahora... Del narco del estado narco <risas> narcótico que tenemos aquí dentro de todo, por sí. ejemplo, lo que ahí, está la clave, el juez, ahí la clave, o sea, todo lo que está saliendo de, de que se lo están pasando todo por el forro y la gente aquí inconsciente, ignorante y consintiendo todo lo que estamos consintiendo. Claro, aquí la clave de todo esto está en el juramento, en el claro. juramento de cargo que hace exacto. Es decir, eso no se lo pueden saltar de ninguna de las maneras. Y, ahí donde y eso que... es lo primero que se están saltando. Claro, efectivamente. Y ahí es donde justamente se escudan, que como tienen un cargo público, ellos tienen una autoridad, pero el juramento les está... debería de darles la vuelta. Sí, Pero y ahí... como todos, se esto debe ser... Dale, Raquel, no sigue sí, con... Vale. Ya no sé por dónde iba, se me, <risa> se me ha ido un poco. Bueno, sí, estaba diciendo que cómo le han dado la vuelta justamente a ese estado de juramento, Deberían de ser ellos los que nos den a nosotros. Eh, eh, se me ha ido, es que se me ha ido. Sí, sí, protección. Nosotros los tenemos que obedecer y ellos son los que tenían que obedecer, eso era. Ellos tenían que obedecer, o sea, mmm, Servir, Darnos servir responsabilidades a nosotros. Servir y, y está siendo completamente al contrario y, y aquí todo el mundo consciente pero porque todos están dentro de ese mismo fraude, todos están eh, beneficiándose de la ignorancia del pueblo y de, y de que muchos de los seres no quieren saber. Y eso también está pero relacionado... Eso, eso también está relacionado con lo que veníamos hablando la vez pasada de la ingeniería social a través de la que se machaca y Totalmente. se hechiza que, por la doctrina del shock y etcétera, etcétera, que está, eh, nos, nos tienen a, no, o nos han tenido hasta ahora todos así eh, contracturados y, y cuando escuchas este, la sirena se te, se te eriza la piel cuando debería ser que... Que, que la, la policía, claro, que la policía salir, está para servir, claro. para cuidarte, para protegerte, y que cuando sal, salen Mira, algunos locos diciendo que estás obligado a hacer algo que es completamente insano, ellos deberían responder para, para protegernos. Por algo son hace, servidores hace públicos, ¿no? Hace unos días, ah, perdona Roque, Hace sí, sí, unos días me llegó un vídeo a través de, de Telegram de un policía nacional de los que es, están eh, a favor del pueblo y lo decía a los compañeros o por lo menos en el, en el vídeo se lo decía, le decía, nosotros estamos para servir al pueblo, no estamos en contra del pueblo porque hicimos un juramento. Ahí va. Yo en ese entonces no lo relacionaba, pero ahora me, me está llegando esta relación de que es el juramento lo que les pone a servicio del pueblo, el, supuestamente lo tenemos idealizado ahí, pero que en la práctica no se da y que ellos se escuden que están cumpliendo órdenes. Es que algunas veces tienes que dejar de cumplir una orden que es injusta, una orden que va en contra. No, pero además eso incluso se ha se caducado Sí, sí, bueno, aparte de que haya caducado, pero que este. algunas veces hay que de no cumplir una orden si va en contra de, de, de tu propia ley, aunque haya caducado Y, y de lo ya que ha este jurado, de lo que ha juramentado. Vale, entonces eh, tienen que tener esa, ese valor ellos también, esa confianza de que están haciendo, están haciendo lo correcto. Claro, también lo que sucede, por suerte cada vez hay más eh, policías con, con ese nivel de conciencia, pero también lo que sucede es que está todo tan corrupto que ellos mismos okay. en el cuerpo, dentro del cuerpo son mal mirados, como igual que los niños que no quieren ponerse bozal. Sí, sí. sí, sí, sí, sí. Son perseguidos, son marginados. Bueno, por suerte tenemos las energías a nuestro favor, así que esto sí. va, va, ya les queda poco tiempo, entonces vamos a, a poner ese foco, ¿no? Sí. Recordar que todo lo que verbalizamos ahora se manifiesta en, en breve, en muy poquito tiempo, entonces pues se les está acabando el tiempo y, y es importante que la gente tenga esta información para que cuando llegue claro. la hora de... de, de de representar a nosotros mismos, de ser responsables sabiendo que primero esa ley ya está un fraude, ya está que no sirve, que, que ya tenemos incluso los papeles a nuestro favor, es que tengamos el, la seguridad, el coraje y el valor de decir no, no consiento, sí. Mira, además, tú eres el fraude. Respecto a eso, eh, cada, cada oportunidad eh, del día a día eh, tenemos para, para hacer eso, para, para poner en práctica eso a través de esta información, porque, por ejemplo, cuando viene, como decíamos, viene un poli a decirte identifíquese, eh, tú con, una, con, con el coraje con la información y, y, y bien plantado, con amor, tú le dices, eh, ¿usted está bajo juramento? Entonces ahí, de a poco, va cambiando la cosa. También es, es una manera de, de de granito a granito ir eh, esparciendo. Sí, de ir, de, de ir poniéndoles a ellos esa conciencia de que oye, claro, claro. que eres un servidor público, que aunque se te haya puesto un grado de autoridad tú estás justamente para servir al pueblo no para ir en contra del pueblo y obligarlos a hacer unas, de llevar unas medidas que son en contra de su salud o en contra de ellos mismos. Es una libertad. ¿eh? Entonces, me parece bueno el que a lo mejor simplemente dando esas pildoritas de esas palabras, desde el amor, desde que te vean seguro, que no te vean temorizados sino que te vean como un igual, que no, no se vean ellos por encima ni que tú te veas por debajo, sino que tú te veas como un igual a ellos. Es importante... Ese tono en el cual expresamos las palabras, ese tono en el que nuestro cuerpo, eh, nuestra, el lenguaje no verbal también, eh, te posicionas. Y es teniendo ver... toda esta información, como que esa posición es más fácil de, de mantenerla, ¿no? Es verdad que somos pares, pero incluso desde, como vemos, desde sus códigos, el, el hombre de a pie está por encima de los servidores públicos, por esto de la esfera, de la esfera pública y de, que el, y de que el hombre natural es privado de perjuicio. Entonces es que también bueno. esa conciencia. ¿Quién hace el juramento de Me encanta público? toda esta información, de verdad, que, que me estáis dando, aparte de, de, de la luz que desprende, me estáis dando esa luz de conocimiento para seguir en ese crecimiento y seguir evolución en este crecimiento tanto mental como de conciencia, pero para tener esa seguridad, ante porque siempre se, nos, se tiene ¿no? el, el, la autoridad, la policía, la guardia civil, yo qué sé, eh, cualquiera que se le haya puesto ese, ese rol y nos vemos pequeñitos y entonces tenemos que, que compartir que realmente no estamos ni por encima ni por debajo porque somos hombres vivos al igual pero dentro de que ellos han hecho ese juramento en esa posición sí es un respeto no el que se debería de tener y que y que a algunos pues bueno se les ha ido un poquito el ego les ha cogido les ha gobernado ahí se les sube el rol y... Y se les ha subido el ego a la cabeza y están ahí arriba y creen que llevan un uniforme o llevan una placa asociada o llevan algo en, en la riñonera que, que puedan utilizar en contra, pues, pues no. Pues yo también os agradezco a vosotros porque mientras lo vamos hablando yo lo voy aprendiendo a la par vuestra, o sea que este espacio es, no, un, es grandioso. Yo y sobre todo la importancia de todo esto que se está viendo ahora de la jurisdicción, del consentimiento, de, de esta última parte, del tema de juramento de cargo público, para ver cómo la ley natural nos pone a todos por igual, como homo vivo. Porque realmente, ¿quién está detrás del juramento de cargo público? Un homo vivo. Eso. Hace un homo vivo privado, hace un juramento de cargo público de servir a otro homo vivo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a cualquier tipo de situación bajo la ley natural ya, tenemos que entender que estamos hablando de homo vivo o homo vivo. Que realmente está, digamos, eh, bajo ese juramento de cargo público. Es una pregunta que hay que hacerle, en muchos casos, al sí, sí. otro ser, ¿no?, al funcionario de turno, ya sea del tipo que sea. Entonces, por eso la ley natural eh, nos va haciendo conectar todo esto, ¿no?, a, a todos los niveles de una forma holística, ¿no?, para nosotros luego poder responder, actuar y decidir en base a ese conocimiento, ¿no? A esa seguridad que la ley natural nos empieza ya a dar con claridad, ¿no? De cómo tenemos que empezar ya a vernos como seres vivos, como seres humanos. En este nuevo cambio que tiene que empezar a ocurrir ya, desde, desde ya. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. En nuestra conciencia, por supuesto. Es que el cambio bueno. ya ha empezado. Pues Ya empezó, todo. pero se va a materializar. O sea, aunque ahora mismo en el mundo denso no lo vemos... En los mundos sutiles ya empieza y dentro de poco se va a ver. Solamente también en hace el mundo falta un físico, tiempo o sea, para que... verlo en el mundo físico, exacto. Así Mira la, la última diapo relacionada a eso. En qué. Ah, en... La del dibujo, ¿no? La imagen, sí. ¿no? ¿En, en qué instancia nos encontramos. A ver, a ver. Ahí estamos. Estamos aquí. Sí, sí, sí. Estamos aquí. Vaya empiezan dominándonos primero hay un ser no que dice no quiero ser más ¿Puedes dominado puedes la imagen un perdona un momentito eh, sí. Roque puedes desplazar un poquito la imagen hacia abajo porque es que la, la primera imagen de arriba no se llega a ver del todo claro, la yo primera que no lo veo no sé vosotros la primera están todos de pie sí, es como... están todos de pie la, ¿Y yo no lo veo o sea lo veo pero lo veo como cortado entonces veo solamente las piernecitas, un poquito del cuerpo y las piernecitas. Entonces, en la primera están todos de pie, el amo está, pero no está haciendo nada, ¿no? Sí, el, pero, no, pero no es de aquí, Raquel. El supuesto amo. Porque está, me está bueno, capturando sí, la pantalla como. entera, entonces. Luego a la segunda, el, el supuesto amo saca el látigo y entonces todos se, se tiran al suelo, pero uno se, se planta. Y gracias a que uno se planta, claro, que también es la clave, ¿no? El, el hombre erguido. Y gracias a eso, otros se, se le unen, sí. se le unen otros, y al final, el supuesto amo acabo, acaba siendo que se tiene que. Sí, es someter, claro el, el, el del látigo se tiene que rendir y someter, ¿no? al resto claro pues Así muy es. bien, pues me encantan las alegorías pues aquí lo bueno. dejamos, ¿no? Sí, sí, lo vamos a dejar aquí, sí, sí bueno, un placer sí, grande, Roque venga, eh, muchísimas Roque gracias a los mandos Muchísimas control. gracias por estar aquí. Eh, gracias Raquel, gracias José, gracias Dan y gracias a toda la gente que nos ve. Eh, que sepa que pueden escribirnos en los comentarios. Mm, tenemos un correo electrónico también y contestaremos en la medida de, de que no sea posible. Bueno, pues un beso y un abrazo de amor para todos los seres que estáis ahí. Hasta la próxima. Un besito chicos y todos. Chao, chao, chao Recordad, la información es poder Eso La es. información es poder Para ponerla a nuestro favor para Usarla a nuestro favor Nos vemos a la próxima, un besito la ja. chao ja.